días desde los Pirineos franceses No sé si se me escucha mucho porque este coche hace bastante ruido Pero aquí estamos ¡Hola! Con nuestro querido Albert y su querido Santana Vamos a hacer un house tour Bueno, no vivo dentro pero puedo vivir 4x4 camper tour, sí. algo así De momento vamos a hacer un poquito de off-road con el coche Y a ver okay. qué tal funciona y a dónde nos lleva ¿De qué año es? Del 89 lo primero que veo que me gusta del coche son las ventanas estas que tiene a los lados Que es como que hay vista panorámica 360 Muy bueno. Ha llegado el momento Os presento mi no nuevo coche Nuevo para el canal 4x4 camper Santana Un Santana del año 89 Motor 2500 y está 100% camperizado Joder empezamos. Es la hostia. Estoy enamorado de este coche desde que te lo compraste. Mira, el barro ya, Sí. de hemos, las tomas que acabamos de grabar. Hemos hecho unos vídeos, nos hemos metido por barro. Bueno, aquí tiene el snorkel, que es para meterlo por agua y que no le entre agua al motor. Hostia, eso si yo no tenía ni idea, que es la toma de aire. Sí, la toma de aire para que no se ahogue, que también tiene otra aquí, sí, por no, si acaso. Muy bien. Pues ya te digo yo, que si lo meto por aquí, el coche se, se inunda. <risa> Después, una pala. Muy importante Nunca sabes si te vas a quedar atascado De momento no la he usado O sea que va bien, ¿no? De momento De momento va bien Aquí hay unas banderas De todos los países a los que iré aún no he ido <risa> Muy bien Me gusta cómo la has salvado Primero hacemos una vuelta 3, 3, va, 360 Va, vuelta 360 Rueda de repuesto esto es una parrilla que también es barbacoa. Ya la enseñaremos. Quizá hacemos parrilla una... la rueda de repuesto, Quizá ¿eh? hacemos unas verduritas luego. Perfecto. Me gusta. Por todo trasero. Y bueno, ya veis que los asientos de atrás son laterales. Seis plazas. A ver si algún día tengo seis amigos para llenarlo. <risa> ya lo tienes ya. Dos asientos delante. Cuatro y detrás. Cuatro detrás. Que bueno. Para tener más espacio se pueden plegar también. Muy y bien. Y tienes un maletero gigante. Normalmente va pues el perro allí. ¿eh? ¿Verdad? Sí sí. Después, esta es la última adquisición: una mesa. Oh, Muy práctica. Para cocinar, Que ¿no? todavía tampoco he usado. ¿No lo has usado? No me lo creo. No lo he usado como se merece. <risa> Más una escalera para subir a la tienda, muy bien. La veréis, me gusta. Y esto es un toldo, un toldito por si llueve, por si hace mucho calor en verano. Muy bien, y aquí más mierda. No tienes sillas ni nada, no tengo sillas, están dentro. Anda, primero saco de dormir por si hace mucho frío. Normalmente los sacos muy van bien. arriba de la tienda, pero bueno, como he hecho otros viajes y los he usado, pues han estado afuera. Importante, un generador, una batería. El esto tío. te carga 300 móviles sin exagerar, tío. Y está esto, muy, muy preparado. Tu coche. Yo no sabía que tenías todo esto. esto Va con unas placas solares que ahora no tengo aquí, porque por algún día no hace falta, pero... Con, las cargas, con la batería solar carga el generador y tienes batería ilimitada de por vida. Ya no sé que se te rompan las placas. Eso es. Aquí, dos sillas, pequeñitas, pero... Pero funcionan. Prácticas. A ah, coña está muy bien. Ahí voy a probarla. Os pues voy a puntuación de la comodidad de la silla. A ver, pudiendo ser un sillón, es un 6. Un 6, Un seis. Pues ya no sé un sillón, o sea, para una silla está muy bien. Hay dos. La otra la dejamos aquí. Bueno, aquí tengo mi cámara. Otro saco. <risa> porque no dormiré solo esta noche. ¿Quién viene? Dormiré con la nena. La nena. Prado no ha venido, años, ¿verdad? Al final. No ha venido. El querido perro de Albert. Y aquí tengo una tienda de campaña. Pues si sí. no voy a usar yo, la va a usar Santi. <risa> una tienda que no recomiendo mucho dormir aquí porque está hecha mierda. Pues <risa> bueno, si no, yo tengo otra para Santi. ¿Qué más tengo aquí? Unas alfombrillas, por si acaso. ¿Un trípode? Hostia, buen trípode. Mejor que el tío desde luego. A ver, tengo más cosas, tengo más cosas. Lo tiene todo, papi. Estos son unas tinchas, por si quieres atar algo en el techo. Es una bueno. rollo talas de surf o algo así, sí. ¿no? un taburete. No Hostia, tío, <risa> ¿pero cómo te cabe todo esto? <risa> esto es como el bolsillo de Raymond, chavales. Y lo más importante, para dormir en el bosque hay que estar protegido. Un hacha. <risa> o para cortar leña y hacer sí, sí. fuego. Desde aquella vez que al estaba durmiendo en mitad del bosque y de repente pasó un hombre paseando, pero en mitad del bosque. No, no. Un sitio al que solo se puede llegar si tienes un 4x4 o caminando. Muy lejos de la civilización y en mitad de la noche apareció un hombre. Iba borracho, drogado. Se quedó así, mirándonos. No decía nada. <risa> Estábamos como a dos horas del pueblo más cercano y se quedó así, mirándonos. Estaba con Julia, nos acojonamos, cerramos todo y nos fuimos. Y desde entonces, hacha. Ya se sabe! Y por último, una estirilla hinchable, muy, muy cómoda bien. y pequeñita. ahí también me gustan las estirillas. ¿Cómo se llama? Esterilla. Esterilla. <risa> Vamos a empezar. Falta una cosa ah, del interior del coche. No, no, y del exterior. ¿Ah, sí? Sí, faltan muchas cosas todavía. A ver, empezamos por el interior. ¿El altavoz venía incluido? Que no tiene batería, de hecho. <risa> Necesito un cable. Focos. Oh. Por la noche, muy importante. Que tiene de todo ¿eh? De coche. noche, cualquier luz es poca. Hombre que si sí se ve, a plena luz del día. Hostia, ilumina mucho, eh, con los ojos se nota mucho, te deslumbra. Hostia, pues por. ¡Hostia! Me ha dejado ciego. Con el motor apagado no es muy recomendable que se chupan la batería. En un segundo, minutos. ¿no? Sí. Vale. Es que tiene muchos lúmenes eso, eh. Aquí tengo unas cajas. Uh. Las cajitas. Muy importante. Cajas, estancas impermeables. Los dejo aquí. Esto… ¿Qué es esto? No es indispensable, pero a mí me gusta llevarlo. Aquí tenemos todo lo de cocina. Oh. Cafetera, vasos, camping, camping gas, gas, café y, bueno, un kit de primeros auxilios, por si acaso. Nunca <risa> se sabe. Bueno, ahí hay el camping y gas… el y camping para, gas, tacitas… Y, y muy bien. Fogoncitos. Todo lo necesario. Y aquí está todo lo innecesario. A ver. Aquí hay Igual. platos. Esto para no pasar frío por la noche. <risa> Una Unas está por casa. Una ¡Mortes! olla. Olla. Aquí un montón de lucecitas, que ya veréis luego. Y unas hamacas. Muy bien. Y aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué creéis que es? Yo no tengo ni idea, tío. A ver, por el, lo que pone. ahí. No, esto es la marca. <risa> ni idea. Esto es un kit de cubiertos entero. <risa> ¡Hostia! Oye, pero bien, para tenerlo organizado. Sí, sí. Está más que preparado. ¿no? Con todo esto te puedes pasar bien bien un mes en la montaña. <risa> sin que te falte de nada. Joder. Y nada más. Y ahora... El plato fuerte. Vamos a por lo importante. Que todo esto es de más a más. Empezamos por el toldo. Abrirnos el toldo. ¿Y ahora? Este toldo tiene más funciones que de toldo. A veces lo dejo bajado y ah. es un proyector. ¡Ah! Oh, oh. Esto es el, el proyector, sí. ¿eh? Vamos. Esa parte del tour, si tenemos suerte y no llueve esta noche, la veremos. Ver si así está bien. Un toldo. Creo que hace dos metros por unos 60 así. Para la lluvia y para el sol. Muy a gusto, ¿eh? Sí. Aquí de noche, cocinando, vamos a ver... El plato fuerte del día. Fuerte. Ahora sí. La tienda. ¡Oh, mamá! Dios. ¡Mi casa! Esto <risa> está muy guapo, ¿eh? Esto es una cosa que dentro ocupa mucho, pero lo suelo dejar aquí normalmente. A ver. ¿Ves? Una mesa. Ah, tienes una mesa ahí. Madre mía. Este coche está lleno de sorpresas. Una mesa que para cuatro. Sí, se necesita seis también, ¿eh? Sí. Puro lujo. Zapatos fuera, como en cualquier casa. Los modales son lo más importante. Vale. Y aquí tenemos la suite. Creo que mide 2 metros por 1.30 uno, uno o así. Cama doble. Cama doble. Para Alberti y la nena con vistas a las estrellas. ¡Oh! Qué guapo, chaval. Vistas panorámicas con mosquitera por si hace calor. Esta tienda es muy bonita, ¿eh? Pues están las ventanas opacas. Y aquí tengo una tira de luces LED que ¿Qué? por la noche. dan un romanticismo especial, Eso es. ¿no? Muy bien. Lo hace más acogedor. <risa> y ya está. Última cosa, muy importante. Nos había olvidado. Ah, depósito de gasolina. Yo lo estaba viendo y ni, ni había pensado que Por era. si te quedas tirado 10 litros extra, que bueno. Para salir de un apuro te viene bien. Para salir de sí. un apuro te viene bien. Y esto lo llevo aquí dentro del coche siempre. Muy bien, eh. Chico, preparado. Ahora falta ponerlo en prueba. <risa> de off-road. Hemos quedado con unos amigos que están en el sitio ya aparcados, yes. acampados, pero nosotros vamos a ir por la ruta... Por la ruta difícil vamos por a coger. Por la ruta más escénica. Muy bien, así me gusta. Así que vamos a ver qué tal va este bicho fuera de la carretera. montado ya el campamento. Estás grabando ya. Estoy grabando, te estoy grabando la cara. Pero ha aumentado la familia. No, no estamos solos. No estamos solos, de hecho. Voy bueno, ahora voy a enseñar. Ahí está el resto de coches. Reality, <risa> Instagram Live, Reality allí. Nos han cogido unos rubillones Ruballón, sí señor. Muy unos chefs. Muy buenos, ¿eh? Que de hecho si nos acompañáis igual cogemos alguno más. Alguno no, más porque no hay suficiente Los para sitios. La nos enseñan. Porque no sabéis lo que llega a comer Miquel Y bueno, y al que está aquí que haya ver… Bueno, bueno, y tú. Nos hemos repartido <risa> tareas. O sea, al ha... y miquel nos han montado este tinglado. Y los otros hemos ido a la cosecha del Rubellón. Menos antes. Ahora aprovecharemos para cocinar un poquito la cena. Arroz con rubellón. Segundo que y... enfoca. Ahora, 3, 2, 1. Hora de cenar, arroz con rubellones. En castellano, rubellones. Son, son rubellones, no son rubellones. No se puede traducir. Y un poquito de euro. la verdad es que no se ve muy bien. Qué bueno, muchas gracias. Y ahí el fueguito. Muevo. Planazo. En familia. Vamos a disfrutar de esta fantástica cena. Ahora sí ha llegado el momento de enseñaros todo el poder del 4x4 Camper de Alberto. Proyector incluido. La peli es de una cabaña en no Alberto, ¿cómo, ¿cómo has hecho esta genialidad de coche con todo lo que se puede desear? YouTube. YouTube. YouTube. ¿Unas palabras? Pues nada, que estamos aquí todos hoy reunidos Para ver una peli de miedo Y que esperemos que no hayan ruidos esta noche Porque nos vamos a cagar todos de la cima Lo último que tengo que deciros Es que, no, no, no. como sabéis no, no, no. Alex y yo muchas veces nos toca trabajar separados Y muchas veces dejamos de grabar vídeos Porque nos gusta grabar los vídeos juntos Así que Alex ha decidido que empezara a subir vídeos a su canal Alex Luiset Muchos sabréis que tiene canal Otros no lo sabréis Os pues tiene canal Lo voy a dejar ahora al final Para que pinchéis y os suscribáis Si queréis ver más vídeos nuestros Seguiremos subiendo vídeos aquí pero aparte habrá extras en el canal de Alex y a seguirle. Buenas noches, familia. Y como diría Alex OK